Eh, yo quiero venir a, al acontecimiento de ayer, del Día de la Justicia. Ya Francis lo trató, pero yo lo voy a... Básicamente voy a mostrar qué pasó ayer en los eventos. Correcto. Y tengo... Hay dos videos ahí. Hay un video que es la presentación... Porque reitero, mi preocupación es que no se procese así como ellos han mostrado un posible cambio... Que debe ser siempre para bien, Exacto. no para mal. Así es. Bueno, vamos a ver un video. Yo, hay un video ahí que yo envié a la tableta, que es eh, donde está el presidente de la Corte Laboral, Julio Manuel Castillo Plata, dando apertura del discurso eh, de rigor, el discurso de, del Día del Poder Judicial. Sí, el, el video está. ¿Está el video ahí? Ok. Eh, le, también voy a Pedir otro video que envié que es la, la ofrenda floral que ofreció la procuradora Carmen Peña en el Parque Duarte al mediodía, que también ese fue otra. La razón por la que muchos se ausentaron rápidamente era que el sol estaba dando duro, el sol de la, de, del mediodía, porque el cambio, lo primero que hay que decirle a la gente es que hubo un cambio en el protocolo. Anteriormente la misa era a las 9, de 9 a 10. De 10 a 11 nos íbamos <risa> al Parque Duarte a una ofrenda floral que regularmente la ofrecía o regularmente la ofrece. No, no es ese. Vamos a ver el otro, por favor, que regularmente ese es. es. Vamos, a, vamos a oír que tiene un audio. Muy buenos días a todos. Al igual que cada año, nos hemos reunido en esta sala con el propósito de celebrar hoy, 7 de enero del año 2020 el Día del Poder Judicial. La ocasión en es que en audiencia solemne presentamos a todos ustedes las labores judiciales realizadas durante el año que recién finaliza y que como de costumbre es propicia además para abordar temas de interés relacionados al ámbito de más... Bien, esa es la presentación que hace Julio Manuel y luego está el, el, el otro video que es la, la ofrenda floral. Ese. Y me le dan audio, por favor. Tiene una balanza que la justicia realmente es dorada, que la justicia va a cambiar. Asimismo, como lo hizo, en, está haciendo el magistrado Henry Molina, el Poder Judicial, que ha establecido que tenemos retos para el 2020. Asimismo, el Ministerio Público tiene retos para este año. El Ministerio Público, en la persona del magistrado Jean Rodríguez, se compromete con lo que es la ciudadanía de San Francisco de Macorís, con la ciudadanía de lo que es la región nordeste, se compromete a que la justicia no se vea de lo sino que sea realmente como cuando uno se acerque, que esté dorada y que exista la balanza. Una balanza donde están los imputados y una balanza donde están las víctimas, Una balanza donde está la ciudad, donde están los ciudadanos que nos sentamos que realmente somos iguales. Que solamente se hace justicia cuando se cumple que ambos somos iguales. No tan solo podemos respetar los derechos de los culpados si dejamos de lado los derechos de la gente. Es una ocasión propicia para Es una ocasión propicia para nosotros mirar hacia adentro. Aunque tenemos que decir que gracias a Dios en lo que es la provincia de Duarte, el año pasado solamente tuvimos un feliz. Pero ya ahora tenemos lo que so tuvimos un infanticidio que lo estamos investigando en lo que es la provincia de Duarte. Y así como también todos los retos que tenemos con el narcotráfico, con el lavado de activos y todos los retos que tiene el Ministerio De coayudar, de para presentar pruebas suficientes para cuando nosotros presentamos. Reflexionando así, estamos reflexionando con, con respecto a lo que es, significa la justicia. La justicia es equidad, la justicia es igualdad, la justicia es que se vea de un lado lo que es y que no, se te, no nos tengamos que acercar para saber que la justicia no está cerca. Muchas gracias. No es así. La dejaría. Bueno. Eh, bueno, ahí escucharon ustedes el discurso que pronunció, las breves palabras que pronunció la Procuradora Carmen Alardo, Procuradora Interina de la Corte de Apelación Carmen Alardo Peña en la ofrenda floral. Eh, realmente el Día del Poder Judicial nos toma en una situación en, en que ha habido cambios en la justicia, sobre todo en la justicia. El Ministerio Público cambió en San Francisco de Macorís y seguirá cambiando porque un nuevo procurador que viene de otro lugar, tiene otra visión, tiene otro criterio, de hecho, eh, para comenzar, puedo decir que esas flores fueron, bueno, la ofrenda floral fue criticada por la, la el look de lo que se veía ahí. O sea, ese, esas flores, si se puede llamar así, son flores secas. Pero es un mensaje que ella sí. buscaba enviar, no, no lo eso, veo Exactamente, a eso iba a explicar. Ella intenta dar un mensaje... La gente que criticó las flores realmente no entendió que ella lo que quiere decir es que la gente ve la justicia como algo marchito, pero la justicia es algo dorado. Por eso son flores secas, marchitas, pintadas de color oro. Eso fue lo que ella dijo. Eh, la balanza que se ve ahí simboliza el hecho de que de un lado está el imputado, pero del otro está la víctima. Y la cruz, porque la justicia dominicana tiene una, un resumen, una base, digamos, muy religiosa. El hecho de que haya siempre un Cristo y una Biblia ligado y relacionada a la justicia, pues tiene que ver con esto. Fue una simbología que algunos no entendieron, pero ella la explicó de manera muy clara y específica. ¿Qué, qué esperanza nosotros tenemos con la justicia? Realmente la justicia está en este momento en una, en una, en un, en una situación de descreimiento. La gente no cree en la justicia dominicana independientemente de que hayan jueces banales, hayan jueces incapaces de tomar decisiones por temor, por el temor de que lo vayan a suspender o que lo vayan a, a, a cancelar lo vayan a sacar, independientemente de eso, hay gente muy buena dedicado al tema de la justicia así como lo hay en, en lo, entre los jueces, lo hay entre los ministerios públicos eh, ¿qué es lo que nosotros debemos de abogar como sociedad? que las cosas cambien con la finalidad de que la justicia pueda eh, llegar al momento de que la gente confíe, de que yo me someto a la justicia, pero yo confío en la decisión que toma. Siempre tengo que poner de ejemplo al, al, al magistrado eh, eh, Sombe, por ejemplo. Pongo de ejemplo a varias gente, pero a él lo pongo de ejemplo porque Sombe se pasó muchos años siendo presidenta de la corte y te podía dar una sentencia en contra, tú como abogado. Y te podía dar otra sentencia en contra, a ti como abogado. Un caso que tú llevabas, otro caso y, otro, y una tercera sentencia. Pero tú nunca dudaste de que esas sentencias hayan sido compradas en tu contra. O sea, es decir, era un hombre en que se confiaba. El doctor Florencio, mi querido hombre, profesor, amigo. Hay gente íntegra, hay gente sí. honesta, seria. El caso de Aníbal Medrano. Aníbal te puede dar una sentencia que a ti no te guste, es su interpretación, pero tú estás seguro de que por ahí no pasó, por las manos de Aníbal cuando firmó esa sentencia o cuando la escribió, no pasó un solo centavo. Entonces, eso, a eso es que debemos volver. Y otra cosa, yo no veo la razón por la que tanto el, el, el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que desde que llegó le dijo a los jueces que no se pueden reunir con abogados. ¿Quién ha dicho? ¿Qué es lo que es un juez? Un abogado con una toga, con borla morada. Y, con ¿Y es lo que ciudad? lo hace diferente. Exacto, es lo que lo hace diferente. Y no hay forma de que eso transforme al individuo que se compromete a cumplir su rol. Totalmente de acuerdo contigo, Francia. Hablaste... Iba a decir un dicho, pero... Pero todo, está bien. <risa> no, pero, pero por cien años. por 100 años! Eso sí. es verdad. Antes, yo recuerdo, yo fui uno de los abogados jóvenes, yo fui una especie como de Benjamín, de esos abogados viejos, de César Pimentel, de... Sí, de de, de don, acuerdo. Eh, de, de, de, sí, eh, de, de, de, de Feli Espinal sí, eh, de, de, de ese Feli. grupo que nos juntábamos. Ezequiel González, Ezequiel. Eh, nos juntábamos en el parque, después que todo el mundo terminaba su trabajo a las dos y media, que era que cerraba la justicia, nos íbamos para el parque. Tú ibas de afrentoso. Exacto. Sí. Yo, y Pero ahí <risa> me aprender, granjé la aprender. amistad, el sí, claro. cariño, aprendí muchísimo. Claro. Entonces, somos abogados. ¿Quién ha dicho que un juez no se puede reunir con un abogado? Aunque tenga un caso ahí, eso no, va de, eso no quiere decir que el abogado le vaya a comprar la conciencia de no. o es que se descree es que el presidente de la Suprema decree, decree tanto en el sistema judicial que tiene temor de que cuando un juez se junte con un abogado lo va a comprar amado bueno. quizás eh, el presidente de la Suprema está respondiendo de manera equivocada a lo que es la punto a lo sí. que es la presión social porque a veces se piensa que el hecho de que un juez, por ejemplo, sea visto o que un abogado visite, por ejemplo, a un juez, ya eh, cualquier persona que pudiera sentirse afectado por una decisión de ese juez puede, eh, puede alegar de que haya, o especular eh, específicamente que hay algún tipo de vínculo entre ese abogado y el juez y quizás... Digo quizás porque no lo sé eh, El presidente de la Suprema Corte de Justicia Está de tratando ya. de mantener esa distancia Entre el juez y, y el abogado Que aunque y, eh, no debe ser Porque es como... está dejando eh, entrever imagínese. Que esa relación lo que hace es dañar Cuando no es no. así pero, pero, si, si, Imagínese usted el caso de, de Emily sí. Que se vieran los abogados sí. Hopperman y esto con eh, no, la, defensa la defensa de, de, defensa. de, la, ma, de eh, la señora Ingrid, que se, Ingrid de, Hidalgo de No, que, la, la, la madre de Marlon los defensores Ingrid que, no, no, la, la abogada ¿Cómo la, era que la, se la llamaba? La abogada por ejemplo De Marley ¿Cómo se llamaba la abogada? Ingrid. ¿Cómo se llama Ingrid, Ingrid, Ingrid, Ingrid Con los jueces O sea o inmediatamente Dicen que quemado Un este asunto pueblo, de percepción Pero percepción, es como dice Amado No necesariamente mire, Tiene que ser así Hay muchos abogados Que si se topan con un juez Que le lleve el caso Están dispuestos a hablarle del caso Pero exacto? hay otra gran cantidad De abogados Que no, abogados to, que no se tocan De que yo me incluyo Que, que yo también No, no, no De tratarle a un juez Un caso que llevamos Yo soy uno de esos abogados y te Muy voy a decir bien. una cosa aquí hay gente que, que conmigo por ejemplo Amparo de León es una mujer que ha sido juez toda su vida ahora yo me la juego por Amparo en cualquier escenario ahora yo soy incapaz y ella lo sabe yo soy, yo soy incapaz, a pesar de esa relación de hermano que tenemos, Amparo de la A León proponerle yo, nada. No, ni hablarle de un caso. O tratar de, de persuadirle de alguna no, forma. No, no, no, absoluto. Yo soy incapaz. Y así como yo, ahí está Francia, así como yo, claro. está eh, Octavio Lister Muchísimos abogados. Entonces, no se puede vivir con ese temor y con ese miedo que tú tengas que andar eh, eh, mirando para atrás porque crees sí. que, que te va a... A veces hasta, no hasta, hasta jocoso se ve sí, sí. queriéndonos saludar ambos, el juez y un bueno, de lejito, ¿cómo tú estás? ¿cómo te ha ido? Claro. Y seguimos, Pero, una por locura favor, entonces, no se puede vivir con ese temor y con esa, esa creencia de que todo es dañino todo es malo si seguimos así, Ahora, yo no te, le hacemos yo buen te servicio te pregunto, a este país ¿qué caso tú puedes referenciar? ¿qué producto de esa relación abogado se haya hecho algún trastorno a la justicia? Bueno, pero recuérdate que. Eh, y no es percepción además. con Miriam se manejó. Sí, se manejó con Miriam sí, Germán, sí, sí. Eh, Santo Domingo. Y aquí incluso, con el caso de la magistrada que ¿Bien? fue eh, suspendida, sí, bueno. también se habló sí, de ¿tú? cierta vinculación. Y pero pero no lo correcto tratar, era ¿no? que la vinculación cercana era con el abogado que la denunció y ella correcto, lo hizo. Ella correcto. le votó contrario porque no encontró. Ahora. Lo sí. peor es que eso no está, no han podido Ni siquiera iniciar la sí. apelación Que a donde deben ellos atacar Es correcto, pero mira cómo sale a relucir Que eran amigos, que si sí, había un vínculo Pero mira, mira lo que pasó en el caso del Chacal Cuando se sí. llevó el proceso En contra de las magistradas que dieron la sentencia sí. Se dijo sí. se dijo Que el, el Paquico, que era Que era íntimo amigo del presidente De la corte de Aníbal Medrano Y que por eso tenía tanto sí. beneficio En la corte, y eso es mentira Paquico es el abogado que menos caso ha ganado en la Corte de Apelación, y te lo digo yo que duré 11 años como procurador. Correcto. O, oye, oye, eso. Pero lógicamente, si sí hay una estrecha relación entre Paquico y Aníbal, y es pecaminoso, no, absolutamente, claro. hay que desconfiar en eso absolutamente. Conociendo y en el... a Paquico y conociendo a, a, a Medrano, tú no obtienes. Mira, que esos demonios, esos temores y esos miedos hay que erradicarlos. Y, y en el caso de Díaz Ru de Y eso Miguel mismo está pasando Germán. con el Ministerio Público: los fiscales no reciben a nadie. Yo yo te yo yo Graso error yo porque le dediqué, quien más debe recibir a todos es el fiscal. Yo le dediqué 24 años al Ministerio Público, mi despacho estuvo abierto todo el tiempo y yo recibía a todo el mundo. Ahora, el que me ofrecía algo Venía a ofrecerme algo, le, le daba su rapapolvo, como dicen. O sea, y si to, llegué... te ofrecía. Sí, sí, claro. claro. Y, si, y llegué y llegué a someter gente por intento de soborno. Muy bien. Bueno. Vamos a WhatsApp y ver qué nos no dice mal. la gente. Iniciamos con Bienvenida Hidalgo desde la Villa Olímpica. Ella nos manda un vídeo y nos dice que es muy interesante porque habla, porque habla sobre la salud, específicamente de la diabetes. Vamos a verlo el video más adelante, bienvenida, muchísimas gracias. Jesús Vargas dice en relación a la pregunta del día y la las del propuestas chino, de los más. alcaldes. La, la del chino la La del chino. Está bien, magnífico. Muy bien, el cambio va. Dice <ríe> Ramón Flores nos manda las imágenes nuevamente. De, dice, el favor recordar que se comprometió con el arreglo de esta calle que comunica al caipi y al Liceo de Vista al Valle. Necesite el afirmado para que asfalten. Ayer el comité, ayer como el comité de padres del liceo hablamos de esto. Debe de ser una prioridad. Esperemos que esto pueda resolvérseles. Continuamos con la señora que nos mandó otros mensajes. Yo le voy a pasar estos mensajes al equipo para que busquen e investigar qué es lo que sucedió y qué es lo que la señora realmente necesita. Ella dice que es en el canal eh, 12, 12, donde está Pedro, a esta misma hora. Ah, bueno, bueno. Eh, eh, vamos a ver qué es lo que pasa con la doña, para que investiguen. Bien. Dice, a esto para Yerjan que investigue sobre la mafia en el cementerio de Getsemaní. La mafia más grande está ahí, dice Carlos. ¿Y Carlos, ¿y cuál es la mafia que hay en el cementerio Pero de Getsemaní? Pero yo la di. Eh, eh, ya nuestro No amigo... en el cementerio de Getsemaní, en los dos. Ahí se ahí, pero, se, pero ahí se a no. claro. Ahí sí. se complot hubo un complot que se está que están viviendo de ese negocito. Han hecho bóveda al vapor, condominios. Sí. Condominios de bóveda. Y viven de eso como si fueran empresarios inmobiliarios a costa del ayuntamiento y del dolor de otros que no tienen acceso. Bueno, pero vamos a hacer esa denuncia, vamos a conseguir esa... esa, esa, esa prueba, ya lo peleamos cuando fuimos pueblo. regidor y de nosotros volver a la sala capitular deberá de ser resuelto eso. ¿Y en qué que están los, los legisladores locales? Señores, vámonos a la pausa, cuando ¿Tú regresemos. Carolina, Carolina. ¿Cómo, cómo me preguntes? qué están los regidores? Oígame, tenemos una interesante entrevista, no se la pierdan.